es completamente ilegal. La extracción de arena de río es ilegal. Lo que pasa es que ahora mismo está un, lo tenemos un poco más controlado, porque, como tú sabrás, hace un par de semanas eh, se otorgó un permiso para extracción de, de arena eh, y prácticamente fue un permiso que yo lo interpreté como ilegal, aunque el ministerio lo otorgara y logramos que la cancelación de, ese, de esa autorización, porque no era un permiso, no fue un permiso otorgado por el ministro, sino fue una autorización que la otorgó el encargado de Cuencas, de Río. Eh, entonces yo entendí que era ilegal porque se estaba trayendo arena directamente del mismo cauce del Río, y yo logré que fuera eh, cancelada esa autorización, y de hecho fueron detenidos algunos cinco camiones, no sé si tú tenías conocimiento de eso que eh, María Brito era que estaba manejando porque estamos trabajando muy de la mano ella con mucha responsabilidad y con el apoyo constante mío eh, estamos haciendo un trabajo mancomunado eh, estamos haciendo todos los esfuerzos del de lugar para tratar de controlar lo que yo he llamado y he denominado lo que es el cartel de la arena porque es, es, es, es increíble eh, a veces no tenemos, no tenemos el, el, el, el apoyo eh, que necesitamos para combatirlo como se debe combatir, porque tenemos pocos militares, los militares están a pie, un vehículo, una crítica vieja, sin goma, que no tiene batería, eh, y no, no tenemos el, el apoyo más bien logístico para combatirlo como se debe combatir. Pero sí hacemos el esfuerzo, eh, de vez en cuando agarramos un camión, agarramos dos camiones. Eh, se lo envió la con esas personas, son, son sometidos a la justicia eh, te lo pasamos a, a la procuraduría de medio ambiente maría brito que le da seguimiento ella lo somete se le ponen sanciones eh, y se le incauta el, el, el material que luego ese material es eh, donado a personas necesitadas